Buenas tardes, el querido Escuadrón 421. Uh, les voy a hablar un poco de lo que son los jardines obreros en Francia y principalmente en región parisina. Y bueno, um, son un poco unos campos un poco salvajes y es de donde hemos traído estas flores que les ofrecemos muy modestamente pero con todo el corazón y con toda la simbología que para ustedes representa la flor, es decir, la palabra. Nosotros formamos parte de la gente que lucha por la defensa de las tierras cultivables en zona urbana. Venimos de Auvervilliers y de Pontin, que son comunas. Existen aún siete hectáreas de jardines obreros. Desde su creación... Los jardines fueron distribuidos a familias obreras y desde entonces han tenido una función alimentaria. Centenas de personas hemos labrado y labramos aún estas parcelas que nos dan de comer. Estas tierras del llano de las virtudes han sido tragadas poco a poco por la urbanización indecente y sin reflexión. Actualmente, un megaproyecto inmobiliario propiciado por las Olimpiadas del 2024 amenaza con destruir gran parte de este lugar. Es por eso que los jardineros, los vecinos, las vecinas, personas solidarias con nuestra causa, han decidido resistir y defender estas tierras. Estamos peleando desde hace un año y desde el mes de mayo Estamos ocupando el lugar. Esta semana es realmente crítica para los jardines. En realidad, la amenaza de la es más tangible con una guioneta que ha sido enviada a un huissier. Y, por lo tanto, nos desgamos aquí, mañana a 17 horas. Por eso, nos demandamos a todo el mundo de se movilizar. que se ha creado como una yad, es decir, jardines por defender. No somos los únicos que defendemos las tierras en la región parisina. Con pasapatistas nos encontramos con su presencia frente a un espejo de esperanza que refleja sus luchas y las nuestras. Que viva es lo milcajempau cop.